Hola, bienvenidos a este octavo vídeo en el que explicamos cómo hacer un juego sencillo con Game Maker. Tras los siete vídeos anteriores, el juego, el juego estaba ya acabado. Eh, funcionaba bien, teníamos tres fases. Cuando pasábamos las tres fases aparecía una pantalla donde ponía que hemos ganado. Eh, podíamos perder, eh, le habíamos metido música y algún efecto de sonido. Y el juego funcionaba perfectamente en el entorno de Windows. En este vídeo vamos a adaptar el juego que tenemos a que sea ejecutable en Android. Le arreglaremos dos cosas. La primera, en lugar de los cursores, que es como se mueve ahora la nave espacial, haremos que se mueva con toques en la pantalla de la tablet o el móvil, y luego añadiremos los elementos gráficos que tienen las apps que se ejecutan en tablets o en smartphones. Bien, para lo primero vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a entrar en Room Main 1 y vamos a hacer que el juego haga el siguiente efecto eh, para que se mueva izquierda, derecha, arriba y abajo hasta ahora lo hemos hecho con las teclas del cursor vamos a hacer que el juego deteste que si yo toco con el dedo o con la punta de, del ratón con el puntero del ratón en esta zona de aquí sea como si hemos pulsado la tecla izquierda si yo toco esta parte de la pantalla con el ratón o con el dedo es como si ponésemos la tecla derecha, si yo toco esta parte de arriba de la pantalla que sea como si hemos pulsado la, el cursor de arriba, y si toco esta parte de abajo eh, que sea como si hemos dado a eh, la tecla de abajo en los cursores, ¿cómo conseguimos eso? Se hace con una, con una instrucción que es añadir teclas virtuales: Add Virtual Case. Esta instrucción la he puesto aquí en el blog de notas para que veamos cómo funcionaría. Eh, se, tiene esta síntesis y tenemos que escribir aquí las siguientes. Eh, coordenadas el, las dos primeras indican dónde empieza lo que se llama la tecla virtual, aquí pondremos lo que tiene de ancho y aquí lo que tiene de largo y aquí la tecla a la que vamos a suprimir, a, suprimir, a imitar por ejemplo, esta primera empezaría en el origen de coordenadas, el 00 0, que es esta posición de aquí tendría un ancho, un ancho de 250 ancho de 250 llegaría a hasta aquí, y un alto de 700, es decir, 700 que era todo el alto de la pantalla. Si yo toco en esta parte de la pantalla, quiero que ocurra lo mismo que si tocase el cursor izquierdo. Este código significa cursor izquierdo para Game Maker. Igual ya he puesto el texto que sería necesario para las otras tres teclas, teniendo en cuenta que las dos primeras serían... ¿Dónde empieza la tecla virtual? 950,0. Empezaría aquí. Ancho y alto. 250 de ancho y 700 de alto. Si toco en esta zona de la pantalla es como si tocase el cursor derecho. Igual con el cursor de arriba y el cursor de abajo. Pues bien, este texto lo voy a copiar y lo voy a meter ya como código de GameMaker. Lo copio. Y ahora, ¿dónde meto el código para que estas teclas virtuales se hagan realidad? Vamos a crear un objeto sin imagen. Crear objeto. Lo voy a llamar. obj Virtual kiss. A veces pronuncio españolizado. Las la palabras en inglés. No va a tener sprites. Y el único evento que va a tener. Al crearse. Va a tener una estación. La acción es. Código. Y pongo el código que antes os he explicado. Añadimos cuatro teclas virtuales. Una para la izquierda, otra para la derecha, otra para arriba y otra para abajo. Y repito, las dos primeras coordenadas es donde empieza la tecla y las dos siguientes son el ancho y el alto de la tecla virtual. La zona de la pantalla que va a ser equivalente a tocar ese cursor. Ok, y ahora este objeto lo vamos a meter en las rooms donde puedo mover la, la nave. En la room main 1 lo pongo aquí. Aparece un circulito azul porque este objeto no tiene sprite asociado. En la room main2 lo pongo por aquí, por ejemplo, y en la room main3 lo voy a poner pues, por aquí. Si ejecuto el juego, ahora aunque lo tengo que hacer con mucha rapidez, sería más fácil ejecutarlo en una tablet para comprobar que funciona, ocurrirá lo siguiente: empieza el juego. Y al darle a Start, ¡Uy! He perdido, pero ¿por qué le he dado a la tecla izquierda? La tele izquierda? Bien, esto en cuanto a teclas. Ahora eh, vamos a meter los elementos gráficos de entorno de Android. ¿Cómo se hace eso? Tendremos que entrar en esta tecla de aquí, cambiar las variables globales del juego, pinchamos en ella y de todas las pestañas que aparecen nos vamos a la pestaña Android. Aquí es donde se configuran los elementos de, de variables y de imágenes del juego en el entorno de Android. Display Name, el nombre del juego que va a aparecer en el móvil. La versión, esta es la primera que hacemos, 1.0.0, si luego la cambiamos subiremos la versión. El nombre del paquete, esto tiene que ser único en el juego en todos los juegos de Play Store. Así que le vamos a poner el nombre de una página web de la que seamos dueños, en este caso y es Américo Castro. Punto .com, primero viene el con, luego es y es Américo Castro, y luego el nombre único que va a tener este juego. No puede haber dos juegos con estas tres cosas iguales. Lo nuestro se va a llamar Space Maze. Ahora el resto lo dejamos igual y nos vamos a orientación. Orientación va a ser cómo se va a ejecutar nuestro juego dentro de un móvil o una tablet. Landscape significa en posición horizontal, esto significa posición vertical, posición horizontal volteada, o posición vertical volteada. Como nuestro juego se ejecuta en una posición apaisada, quito estas tres pestañas y hago que mi, objeto, mi juego se ejecute solo de manera horizontal. Eh, y el resto de cosas lo dejamos igual. Y ahora vamos a poner una pantalla tipo splash. Eh, estas son las pantallas que se que aparecen. Justo cuando se toca el icono del juego en un móvil. Hasta que por fin se ve la, la primera pantalla del juego. Esto se hace porque algunos dispositivos son un poquito lentos a la hora de cargar el juego. Y mientras se carga pues van poniendo un dibujito de, para entretenernos. Aquí pone cuánto tiempo como mínimo va a aparecer esta pantalla. Por ejemplo, vamos a poner que aparezca dos segundos. Y aquí podemos poner una imagen que queramos. Como digo, que sirve para, eh, para entretenernos mientras se carga el juego. Le damos a Update. Y voy a poner, por ejemplo, esta imagen, la imagen que utilicé para cuando había ganado el juego. Esto en la pantalla, en la pestaña General. Y ahora nos vamos a la pantalla Graphics. En Graphics vamos a poner vamos a modificar solo esta parte de aquí, los iconos. Estos son los iconos del juego que se van a ver en los distintos dispositivos móviles donde se ejecute. Y tenemos que poner un icono de cada uno de estos tamaños porque en algunos dispositivos se ve de unos tamaños y en otros dispositivos de otros. Pues bien, ¿cómo hacemos un dibujo exactamente de estas dimensiones? Como sabemos utilizar el programa GIMP de edición de imágenes voy a hacerlo a modo de ejemplo con el icono del cohete que teníamos lo voy a cambiar para tener un icono exactamente de tamaño 192 por 192 píxeles Muy Bien, para ello abro el dibujo original con GIMP Editar con GIMP y ahora recordemos que dentro de GIMP bueno, esperamos a que se cargue. Tarda un poquito en cargar. Dentro de GIMP podíamos cambiarle el tamaño a las imágenes. Ya tenemos nuestra imagen aquí que nos habíamos descargado desde Open Clip Art. Para cambiarle el tamaño nos veníamos a imagen, escalar la imagen. Como el tamaño no es de las mismas proporciones, esta imagen no es cuadrada. Y recordemos que yo quiero una imagen cuadrada de 192 por 192. Pues lo que tengo que hacer es lo siguiente, quitar este candadito y poner 192 x 192. Le damos a escala y ya tenemos un, un icono justo de ese tamaño. Para exportarlo en formato PNG le damos a exportar como y para no liarme lo voy a llamar icono 192 x 192 lo guardo, le dejo estas opciones, le doy a exportar y ya me he creado el icono 192x192 192. para ir más rápido, previamente he creado el resto de tamaños de iconos que me van a hacer falta este es el dibujito que se verá dentro del móvil para que se ejecute nuestro juego bien, pues nos venimos a GameMaker y le damos a actualizar cada uno de estos iconos cojo el icono de 192x192 192 y voy cogiendo cada uno de los iconos que he ido creando con los tamaños exactos que, que se usan en, en los dispositivos de entorno Android. Bien, pues ya tenemos estos iconos listos. Y le damos a guardar a nuestro juego porque ya está acabado. Este juego está listo para ser exportado a Android y poder ser subido a Play Store. Aunque el ordenador del instituto no lo tenemos bien configurado. Si nosotros elegimos como target Android y ahora le damos a File, Crear, crear Aplicación, se creará por fin nuestro juego en, eh, y que sea ejecutable en Android. Pues bien, hasta aquí llegan esta serie de, de tutoriales. Añadiremos uno más de ver cómo es una ficha en Play Store. Espero que nos haya sido útil. Hasta luego.